Hay una regla que precisamente obliga a la autoridad a prellenar no nada más las de régimen de confianza, sino también las de retenciones por salarios. El pago provisional va a ser muy fácil, nada más se ve, verificas que tenga todos los ingresos. ¿Cuál es el detalle? Si tienes una factura que supuestamente tú cancelaste y en el SAT no aparece cancelada, va a estar precargada, así que debes de eliminarla debes de cancelarla, si no la cancelas va a seguir apareciendo, no hay la opción que tú digas, está en trámite la cancelación, no, la cancelas, la debes de quitar. Eh, esto ya lo habíamos visto, lo del 100%, ¿qué pasa si me excedo de los 900? Bueno, este es el castigo para aquellos recicos que pasan los 900, olvídate el resto del año de la exención, y en la anual, olvídate de ella, pagas impuestos por la totalidad de los ingresos, pierde los 900 de exención. En, mira, Lucila, yo he tenido el caso de facturas que cancelo y a los tres días la quita. a los tres días. ¿Qué es lo que te recomiendo? Pues hablar al SAT y decirles, aquí ya la tengo cancelada. O entrar al portal del SAT en el área donde dice aclaraciones y en aclaraciones hay una opción que dice declaraciones y mándales el acuse de cancelación para que le que eliminen de la precarga pero primero verifica que esté cancelada, no en el PAC porque eso también he visto, los PAC te juran y te perjuran que está cancelada te metes al portal del SAT y si sí está vigente entonces vuelve a cancelar en el portal del SAT que el otro acepte la cancelación y ya que esté cancelada, ahora sí. Un ISR agape exclusivo es aquel que no tiene más ingresos, que no pasa de los 900 y que si excede, pues ni hablar, a pagar ISR. Esta nueva regla que les decía de la tercera resolución de modificaciones nos dio la posibilidad de que no les retengan. ¿Por qué no les van a retener? Pues porque evidentemente lo que se busca es no afectarlos. Si le decimos no presenten provisionales, no presenten anuales, pues ¿para qué le retienes? Le causas una afectación de un dinero que no va a poder recuperar. Todas las personas morales, todas, no contribuyentes, sí contribuyentes, morales, reciclos, todas, que le compren bienes o le reciban servicios o a sea, un reciclo, y aquí si te digo un reciclo, agape y no agape, cualquier reciclo. Debe de haber una retención de 1.25. Alguien me decía, oye, yo soy reciclo y vendo ropa. ¿Me van a retener el 1.25? Si tu cliente es persona moral, sí. ¿Y no puedo ponerle la leyenda? No. La leyenda es solamente para aquellas personas físicas recicos exclusivas. Nada más. Nadie más puede colgarse y ponerle esa leyenda y evitar la retención. Nadie más. Ahora bien, por ley nos dijeron que las personas morales emitieran una constancia de retención. La verdad es que no nos la hacen. Entonces, por miscelánea, vino una regla que dice personas morales, la sola emisión del CFDI es la constancia de retención. Así que el reciclo no ocupa pedirte aparte de una constancia de retención. Oye, y si no me retienen, teniendo la obligación de hacerla, si les di la factura pero no les puse la leyenda y tampoco puse la retención. ¿Podría ser una erogación o deducir? Aguas, porque hay quien me ha dicho. Se me olvidó poner la leyenda, pero no le puse retención. ¿Qué problemas tengo? Para ti, emisor, prácticamente nada. Tú vas a pagar impuestos si excediste los 900. Si no tienes derecho a la exención, pues vas a pagar todo el impuesto. ¿Sabes quién es el afectado? Artículo 27, requisitos de las deducciones. El que deduce no va a poder deducir porque no retuvo algo que está obligado a retener. La anual va a venir también precargada con todos esos ingresos que venimos precargados y en su momento se le restarán los pagos que hice durante el año y el impuesto que sí me retuvieron. Y como te dije, si en los 900 los perdiste a mitad del año, pues el anual te va a ir sabroso, vas a pagar. ¿Qué pasa si yo tengo salarios y reciclos? ¿Voy a sumar los dos ingresos en la anual? No. Van a ser por separado. No se van a sumar los ingresos. ¿Por qué? Porque los ingresos de reciclos son solo eso. No permiten deducciones. Aquí no le voy a poder meter deducciones personales. Nada, absolutamente. Y como no se los puedo restar, van a tener que ser una anual, pero con dos capítulos cada uno por separado. No se van a mezclar. Y si me sacan del reciclo, pues ya sabes, actividades empresariales y olvídate para siempre de los 900. Vamos a hablar ahora de las sociedades. Antes de meterme a sociedades, señores, ¿alguna pregunta de personas físicas reciclo? O ya brincamos a sociedades. Porque fue un tema muy, muy largo. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta adicional sobre personas físicas reciclo? Nada más. Ok, Entonces le seguimos. Las personas morales reciclos pueden ser cooperativas, pueden ser SPR, pueden ser AMP, pueden ser mercantiles, pueden ser de cualquier tipo, mientras sean sociedades mercantiles que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Y aquí aplica que yo diga que soy dedicado a esas actividades si mis ingresos son del 90% de eso y 10% de cualquier otra cosa. 90 días. Estas son las sociedades que veíamos ayer, las SPR. ¿Qué se ocupa para constituirlas? Ya decíamos, para una SPR, dos socios. Pero para un consejo de administración, presidente, secretario y tesorero eso es de fuercitas y aparte un consejo de vigilancia, que en su momento podemos tener uno nada más. Oye, pueden meter cinco o cuatro, si es que el consejo de vigilancia lo manejamos así. Yo les recomiendo que tengan dos por aquello de que pongan un suplente. Cuando soy de responsabilidad limitada, no ocupo capital inicial. Si soy de responsabilidad ilimitada, ocupo 700 umas. más de capital inicial. Estamos hablando de sesenta y siete Si soy de responsabilidad ilimitada. Y si soy de responsabilidad suplementada, la mitad, treinta Puede ser ante el registro público o pueden ser ante Fedatario, ante el Registro Agrario Nacional. Siempre que va a ingresar alguien más, por lo menos 75% de la aprobación de los respectivos. Algo que es importante, aunque usted no lo crea, el contador no puede ser cualquier personaje. El contador lo propone la Junta de Vigilancia, el Consejo de Vigilancia. Y en una asamblea van a aprobar que es el contador. Así, de esa manera lo manejan. No es cualquier personaje el que va a ser el contador. Solamente el que quiera la asamblea. Pregunta. Así que aguas, no se vayan a ir con la finta que cualquiera diga, yo quiero ser. Uh -uh. Maestro. Solamente, ¿sí? ¿Te escucho? Este, por ejemplo, anoche yo le ponía el caso de la Sociedad de Producción Rural que, que se acercó a mí. Este, les estoy revisando, pero como ellos no han hecho ninguna junta, ¿tendrían que hacer la junta para proponerme como contador? Sí. ¿Y tiene que especificarse en un documento? En una asamblea. Ah, Ok. Ok, gracias. En una asamblea, así nada más de simple. Es que es parte de las disposiciones como tal. Ahora, mmm, vamos a ver, sí. Pues que no tendría validad tu nombramiento, Lucila. Así de simple no tendría validez tu nombramiento porque fi finalmente como la disposición te obliga a que ahí se elijan y tú estás autonombrándote o autodenominándote fuera de la asamblea, no tendría validez. Esa sería la terrible consecuencia. ¿Y sería una asamblea extraordinaria? Puede ser ordinaria o extraordinaria, dependiendo si quieren convocar a otra. Porque acuérdate que hay una asamblea anual obligatoria para todos. Pero como nunca Entonces en la anual es... pueden poner en la orden del día eso. Ok. Si un grupo de productores constituye una sociedad, todo lo que tiene su nombre o vete, en este caso el ingenio, ¿Debe pasar a nombre de la sociedad? No. Cuando un grupo de productores se asocian para constituir una sociedad, ¿Qué es lo que ponen? ¿Qué es lo que ponen a nombre de la sociedad? Propiamente lo que aporten, 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos, el dinero que vayan a aportar, o si quieren aportar un bien, una máquina, un inmueble, eso es lo que tendrán que cambiar a su nombre. Pero si nada más aportan dinero, Karina, no. Nada más más que eso. Lucila, en este caso, aunque sea externo, que sea interno, el nombramiento tiene que ser ratificado. Esto es nada más para SPR, María Luisa, nada más. Esto es lo que voy. A... ¿Sí te escucho. El contador. Sí, Carmen. Pues, ¿Tiene alguna responsabilidad el contador, por ejemplo, en cuanto al nombramiento? Perdón. En cuanto al nombramiento que se hace en la asamblea, eh, ¿la responsabilidad es el contador? Pues propiamente, mientras no haya un nombramiento, se entiende que no hay contador en la empresa. Y a partir de la fecha que te nombre ya tendría la responsabilidad. Antes no. Pregunta, aunque no esté yo en el domicilio fiscal de la sociedad de producción. Aunque no. Aquí se trata de quién es el que lleva las cuentas. Ah, ok. ¿Hay un contrato de prestación de servicios? Inclusive sin contrato porque aquí ya te nombraron. Es decir, ya el, la propia SPR aceptó que eres el contador. Si no firmaron un contrato, pues tácitamente se entiende que estás prestando el servicio. Y ahí en la asamblea se ponen los alcances que va a tener ese contador, ya sea interno o externo. Bueno, aquí nada más es el nombramiento. Ya en un contrato en particular tú dirías tus limitaciones. Por ejemplo, ¿cuál es tu primera limitación? Si no me contratan hoy y la asamblea no aprueba hoy, yo respondería de todo a partir de hoy. Así a es. menos que haya un contrato donde yo me comprometa a partir del primero de enero de todos los impuestos. Sí, porque por la responsabilidad solidaria que hoy en día eh, tiene el profesional. Exacto. Eh, puede ser, desde inclusive desde el acta constitutiva, Karina, efectivamente. Si desde el principio tú los estás asesorando, puedes meterlo en la acta constitutiva. Si no, en una asamblea anual o como decíamos, en una asamblea extraordinaria. No Ana, es, con... persona... sí, no es conveniente, ¿verdad, contador, en el acta constitutiva? Porque para poderse dar de baja, por ejemplo, en el caso del comisario, en el caso de ese, tendría que volver a ser un acta extraordinaria ante notario para poder hacer bajas, ¿no? Para que te den de baja. Si no, sigue respondiendo por todo. Ana y si en, de ¿Y si en sí, determinado sí. momento yo ya no quiero ser contadora de esa sociedad, también convocan a una junta y ahí renuncio. Más que renuncio, nombran a tu sustituto. Ah, ok. Sí, porque eso es también, que tendría, eso es como lo que decíamos del reciclo que se quiere salir de la sociedad. Mientras la asamblea no diga ya no trabaja aquí, sigue siendo. Si una persona física constituye una persona moral, ¿qué pasa con su inventario y activos a la moral? Bueno, si él va a seguir realizando sus actividades empresariales personales, puede seguir teniendo su inventario. Pero si él quiere donar o quiere aportar ese inventario a la persona moral, podría hacerlo. Pero no pierde su inventario, no pierde sus actividades empresariales propias. Como decía yo ayer, hablamos de que tiene una personalidad jurídica propia, diferente. Cuando constituimos una persona moral, ¿con qué nace? Con lo que aportan los socios. Y esto no obliga a que cada socio aporte dinero, aporte bienes, aporte máquina, aporte vehículos, no. Aportan lo que quieren. Y si yo nada más quiero aportar 20 mil pesos, perfecto. En mi cuenta de, en mi estado financiero, tendré una cuenta de acciones 20 mil pesos y nada más. Todo lo demás va a seguir exactamente igual. No va a cambiar. Las cooperativas, como te decía, pueden manejar asimilados a salarios retiros a todos sus, con, eh, sus socios. Los socios de las cooperativas pueden aportar dinero o trabajo, según ellos decidan. Y los socios entran y salen libremente, sí, pero... Para entrar, ocupan presentar solicitud a la asamblea. En algunos casos, las cooperativas se les ha manejado que no sean propietarios de tierras agrícolas y ganaderas, pero en general esta provisión viene para todas las sociedades, que no sean propietarios de tierras agrícolas. Una cooperativa, gracias a la 3310, sí puede ser sus socios, reciclo. Puede servir de como planeación. Una persona moral 2022 que se dedica a actividades agapes, los ingresos acumulables los maneja al cobro. CFD ingresos PUE más recibos de pago. ¿La situación con ellos cuál es? Primera, aquí no hay precarga. En las agapes, personas morales no hay precarga. Así que debes de capturar tu información. ¿Cómo? Manualmente. Tú manualmente capturas el ingreso y manualmente capturas ingreso y pones ingreso exento. Así. No hay que esperar a que el SAT te ponga la cantidad, tú la capturas. Ahora, esta exención de las 20 UMAS por socio, está viene aplicándose desde el primero de enero. ¿Por qué para mí es importante decir que es desde el primero de enero? Porque a partir del primero de enero ya tienes ese beneficio. Déjame enseñarte. Una empresa como esta. Estos son los ingresos. Tiene ingresos exentos, sí, pero aquí son dos socios. Y en ese momento aplico el ingreso exento. Claro, para el monto de ingresos que trae, pues ni riendo se fueron los exentos, ¿verdad? Pero aquí tiene compras de producto y gastos parcialmente deducibles. Pero aquí directamente resto los ingresos exentos. Si tuviera. solo 700 mil de ingresos, ¿cuántos son los ingresos grabables? Nada. Y de mi declaración sería así. Ingresos 700, ingresos exentos, listos. No habría más que capturar. Y en el anual, otra vez, no hay nada precargado. Otra vez tenemos que capturar manualmente. Aquí ya hay un ingreso grabable. Y ahí sí podría decirte, a esto, enfréntale las compras, enfréntale los gastos, enfréntale todo lo que vas a deducir. Y al resultado, ¿qué crees? 30%. Si te das cuenta, son cálculos acumulativos. Cada mes voy acumulando el ingreso que va teniendo. Cada mes, cada mes, cada mes. Exactamente, Karina Ulin, en este caso en particular, como es la del año pasado, fíjate la UMA que le estoy aplicando. 89.62, que es la UMA del año pasado, por 20 la elevo al año y por 2, porque son dos socios. Si son cinco socios, vámonos, son 3 millones y medio. ¿Qué es lo que dice la disposición? Máximo 200 sumas. ¿Por qué lo topan esa cantidad? Imagínate que yo tengo 11 socios. Con 11 socios, mi extensión debería ser esta cantidad. Entonces se lo Ah, ah, máximo esto. Máximo esto. Esto ya los ingresos de cada mes y cómo los iríamos acumulando. Insisto, esto que yo estoy considerando aquí son las facturas PUE y los recibos de pago. Oye, ¿qué crees? Nada más puse 200. Me equivoqué. ¿Puedo sumarlos en lo del mes que viene? Sí. Lo importante es que el ingreso acumulado vaya bien, vaya bien. Lo que llevas de enero y febrero, lo que llevas de enero a junio, lo que llevas de enero a julio, vaya correcto. Verónica, efectivamente eso que dices es lo correcto. En este tipo de empresas que tienen ingresos grabables, ingresos exentos, viene esta particularidad. ¿Qué porcentajes tengo de ingresos grabables? Cero. ¿Por qué cero? Porque todos están exentos los 200 mil. ¿Aquí qué porcentaje es? Cero. En cambio aquí sí tengo ingresos grabables. No, todavía es cero. Ahora vámonos aquí. Ya tengo ingresos grabables. Ya mi total de ingresos superó la exención. Ok. Tengo que sacar un porcentaje de mi total de ingresos entre los grabables. Porcentaje de ingresos exentos. 100% aquí. En cambio aquí un millón trescientos ocho entre un millón y medio estos porcentajes para qué me sirven para lo que está diciendo Verónica los gastos estos gastos por eso los llamo parcialmente deducibles supongamos que yo tengo quinientos mil de gastos gastos del gastos deducibles Y ese mes yo tengo 750 mil. ¿Pero qué crees? Es acumulado. El acumulado de todos mis gastos de enero a abril. <coughs> Son 750. Perfecto. Tomo como referencia todo lo acumulado. Y le voy a aplicar un porcentaje. Lo grabable. No lo exento, lo gravable. Y esos serían mis gastos deducibles. Y esos gastos deducibles se los voy a restar a mis ingresos gravables. Aquí le estoy manejando un ISR retenido del banco. Si ves, sube. ¿Por qué? Porque le sumo el del mes anterior y traigo un acumulado. Este sería mi pago del mes. Todo. Ahora, vamos a pensar que en el siguiente mes tengo otra vez ingresos. Vuelvo a sacar porcentajes. Ojo, estoy sacando porcentajes de lo acumulado, no de lo del mes. Evidentemente subió el porcentaje de ingresos grabables. Y tengo más gastos. Se los sumo a los demás. Otra vez. Total gastos por porcentaje de ingresos grabables. Listo. Bueno, aquí salgamos de Listo. Esta es mi base. Ya tengo un pago realizado con anterioridad. Nada más pago la diferencia. Si ven, en este procedimiento de aquí, se parece al de las personas físicas. Ah, trato de no manejar compras. Pero efectivamente, las compras serían 100% deducibles, Elvira. Los estoy quitando para que me quede impuesto a cargo. Nada más para eso. Pero sí, si yo tuviera aquí compras. Se aplica todas las deducciones este, autorizadas. Completita. Puedo no aplicar todavía mi estímulo de, de mis del porcentaje de, sobre las partidas no deduci parcialmente deducibles exacto, lo que es parcialmente deducible sería gastos y deducción de inversiones compras, Elvira, tal cual tenga la factura, así, nada más tome en consideración algo, estamos hablando de agapes, yo no compro nada yo produzco entonces, ¿qué sería lo que yo podría deducir por compras? ¿qué dice la NIF E1 de agricultura? ¿Qué es compra? Los productos que sirvan para que se desarrolle tu producto agrícola. El fertilizante. El en... el alimento con... del ganado. Combustibles, este, todo lo que se utilice para efectos de que se produzca. Exacto, aquí ya Verónica nos pone Los jornales, en... contador, las rayas del personal que está en campo, que se siembra y eso que no está en el seguro, por ejemplo. ¿Qué? No, eso no. Eso serían gastos. Todo sería lo que es gastos. es gastos. Y por ejemplo, eso, eso ya ve que existe en la, en la ley del impuesto sobre la renta. En el caso de los servicios que se prestan a los agricultores en cuestiones de jornales que pueden no estar de altas en el seguro social, pero sí se puede hacer deducible. Sí. En el proporcional de la nómina. ¿Ese puede entrar en ese caso? Como una. ¿Deducción parcial? Sí. Es una deducción parcial. ¿Tenerlos en el seguro eh, como personal eventual de campo y, y pagarle todas sus prestaciones como son, como cualquier otro trabajador de otra sociedad? ¿O sería aumentar su costo o lo mejor sería como lo permite la ley del impuesto sobre las rentas? Mira, es que como son trabajadores eventuales, los asegures o no los asegures. Puedes deducirlos. Nada más la cuestión es que hay un límite. Para el 2022. El límite es. 521. Y que aparte. Yo no voy a hacerles cálculo de ISR. Estoy hablando de los eventuales del campo que no asegure. Y decir eventuales no quiere decir que los voy a tener trabajando tres cuatro meses. no Eventuales. Una semana, dos semanas y olvídalo. Si yo quiero deducir mano de obra de eventuales, ¿Qué es? Pagar 4% de lo que quiero deducir. Si la nómina fueron 5 mil por 4% y lo pago. Como impuesto. Yo, patrón, el que los contraté. Y aparte, por cada trabajador eventual, no puedo deducir por día más de 521 pesos. ¿Pero qué crees? Si es en zona fronteriza. El resto del pueblo, 346 por día. Oye, yo le pagué 400. 400. Nada más puedes deducir 346. Sí, Elvira, también eso sería parte de gasto. Agua y permiso de siembra. Ahora, no nada más voy a deducir pagando el 4%. Aparte, me obligan a presentar en el 2023, una relación de todos los trabajadores a los cuales deduje sus pagos bajo esta posibilidad. Así que hay que cumplir con todos los requisitos, so pena de que me lo consideren no deducible. Y todo esto, ¿cómo se llama? Gastos. Por tanto, le es aplicable la proporción que estoy considerando aquí. Lo que tenga de gastos, lo multiplico por el porcentaje. Oye, si en todo el año nunca paso de la exención, ¿cuántas deducciones de gastos tengo? Nada. Podría deducir compras, pero de gastos nada.